Hola, en este vídeo vamos a ver la resolución de un ejercicio, un ejercicio simplificado del control de la visualización de un ascensor realizado con circuitos combinacionales. Te recomiendo que antes de ver este vídeo veas el enunciado del ejercicio y lo intentes pensar. Los ejercicios normalmente si se ven como se resuelven parecen muy fáciles, pero lo complicado es intentar resolverlos antes de ver la solución. Además, en un siguiente tutorial vamos a ver cómo diseñar este circuito en el simulador digital. Bien, el enunciado del ejercicio, que te recomiendo que lo hayas visto. El enunciado del ejercicio da este esquema en el que tenemos estas entradas y salidas externas y tenemos que implementar el circuito este de aquí. Tenemos unos pulsadores de un ascensor del 0 al 7 en el que el usuario pulsa el botón de la planta a la que quiera ir. Luego tiene un sensor del número de planta, que este sensor está codificado en binario de 3 bits. Nosotros debemos de dar esta salida de 8 bits que iluminará el LED en donde estemos en la planta. La planta viene indicada por el número de planta actual. En nuestro ejercicio tenemos que indicar si estamos subiendo, encendiendo este LED. Estaremos subiendo si el pulsador de la planta está más arriba que el número de planta actual. porque tendremos que estar subiendo? Este display indicará la diferencia... Entra la planta que queremos ir y el sensor de la planta donde estamos. Y lo marcará en valor absoluto, o sea que si el sensor de la planta es mayor, será la diferencia entre este y este. Para los pulsadores de planta lo que tenemos que hacer es un codificador de 8.3 con prioridad. ¿Por qué? Porque los pulsadores de planta son 8 pulsadores y estos 8 pulsadores los vamos a recibir en nuestro circuito. Y nosotros en realidad queremos un número, no queremos una línea que nos indique el pulsador que está pulsado, queremos un número que irá de 0 a 7, o sea, con 3 bits no será suficiente. Y además el codificador tiene la señal A o A veces se llama GS que indica si hay algún pulsador pulsado. En este ejemplo, si no tenemos nada pulsado, tendremos la salida 0 y también A estará 0 indicando que no hay nada pulsado. Si por ejemplo el usuario pulsa el pulsador 6, se activará la línea 6 de este pulsador y el codificador nos dará el número 6, el número 6 que indica está pulsado el botón 6. Además tendremos la línea activa indicándonos que hay algo pulsado. Para simplificar vamos a suponer que el pulsador se mantiene pulsado todo el rato, no que tiene memoria, que ya lo veremos más adelante y que una vez que pulse ya el ascensor sabe que se ha pulsado. Vamos a suponer que el usuario va a pulsar todo el rato hasta que llega a su planta el pulsador. Esto es una simplificación por ahora. ¿Qué pasa si está pulsado el botón 0 en este caso se activará la línea 0 y esta línea nos dará un número 0 en la salida. Pero sabremos que está pulsado el pulsador 0 y no que no hay ninguno pulsado porque la línea activa hasta 1. Esta es la diferencia entre cuando no tenemos nada pulsado en el que está la línea A a 0, indicándonos que no hay nada pulsado. Si yo pulso el 1 se me activa esta línea 1, pero si a la vez pulso el 5, se me van a activar dos líneas. En el enunciado se decía que debe haber una prioridad y la prioridad la marcan las plantas más altas. Entonces deberemos de obtener aquí el número 5, la línea está activa, y como es un codificador con prioridad, tendrá el 5 prioridad sobre el 1. Bien, con esto ya tenemos resuelto este primer bloque. Ahora el sensor de la planta sí que nos da un número codificado ya en binario, con 3 bits, pero el problema nos dice que tenemos que indicar la planta actual y esto viene indicado por el sensor de la planta. Sin embargo, como vemos aquí, el sensor de la planta nos da un número codificado en binario de 3 bits y aquí tenemos un número de 8 bits. Es justo el problema contrario que tenemos aquí. ¿Cómo podemos pasar un número de 3 bits en binario a mostrarlo aquí en los LEDs? Pues con el decodificador, de 8 a 3 en este caso, porque tenemos una línea de 3 que son los, el número binario y las ocho salidas que tiene esto. Esto si no sabes lo que es, hay un vídeo que explica cómo se hace y cómo funciona. Con esto, si por ejemplo tenemos el sensor de la planta que nos dice que estamos en la planta 4, el 1.0.0, nos deberá encender el LED 4. Si cambiásemos a la planta 1, pues nos debería demostrar el LED 1. Bien, ya tenemos esta primera parte hecha. Ahora tenemos Dos números que nos llegan codificados en binario. Y como tenemos que compararlos para saber quién es el mayor y quién es el menor, pues tenemos que poner un comparador. En el comparador pondremos el PP, el pulsador, y el SP, el sensor de planta. Aquí, ahora, el comparador nos va a dar quién es mayor y quién es menor. Esta salida M va a ser que A es mayor que B. Entonces PP va a ser mayor si vale 1. Con esto... En la otra entrada, el multiplexor, seleccionaremos el caso contrario. Vale, pues vamos a ver con un ejemplo cómo funcionaría esto. Supongamos que tenemos un 6 en el pulsador de planta, entonces llega a la entrada A del comparador, y tenemos un 2 en el sensor de planta, o sea, llega el 2 a la entrada B del comparador. Tanto PP como SP van a este multiplexor, y como el comparador se da cuenta que A es mayor que B, tendrá un 1, y seleccionará la entrada 1 del multiplexor, y por lo tanto tendremos el número mayor en este multiplexor, que en este caso es el 6. Si por el contrario tuviésemos un 4 en la entrada A de los pulsadores, y un 5 en el sensor de planta, estas dos señales también van a las entradas del multiplexor, implicaría que B es mayor que A, por lo tanto tendremos un 0 a la salida del comparador, y este 0 seleccionará la entrada 0 del multiplexor, por lo tanto tendremos 5, que es el número mayor a la salida de este multiplexor. Así que con esto tenemos seleccionado el número mayor. Vamos a hacer también un multiplexor que seleccione el número menor. Aquí vamos a poner también las dos entradas pero en el sentido contrario y vamos a ver cómo funcionaría. Suponemos que tenemos un 6 en los pulsadores, un 2 en el sensor de planta, estos irán a las entradas de los multiplexores y en este caso como el pulsador de planta es mayor que el sensor de planta tendremos un 1 aquí a la salida y nos seleccionará las entradas 1 de cada uno de los multiplexores. En el caso del mayor nos seleccionará 6 porque el 1 está seleccionando el 6 y en el caso del menor seleccionará el 2 porque el 1 está seleccionando el menor. Así que este multiplexor selecciona los números mayores y este los números menores. Si suponemos que tenemos un 5 en la entrada de los pulsadores y un 7 en el sensor de planta estas entradas también van a los multiplexores como B es mayor que A, como el sensor de planta es mayor que A, esta salida A mayor que B es igual a 0 y seleccionará las entradas 0 de los multiplexores. En el multiplexor del mayor seleccionará A7, que es el sensor de planta, que es mayor, y en el multiplexor menor seleccionará A5, que es el pulsador de planta, que es el menor. Así pues, con el comparador y los multiplexores podemos seleccionar a un lado el número mayor y al otro lado el número menor. Ahora queremos restarlo, pero en el enunciado nos dice que no tenemos restadores, tenemos un sumador. ¿Cómo hacemos un restador a partir de un sumador? Vamos a recordar primero los números binarios. Como tenemos números de 3 bits, vamos a tener un número entre 0 y 7, con 3 bits, pero para poder restar vamos a tener que utilizar números en complemento a 2. Si recordamos, los números en complemento a 2 tienen la ventaja que se pueden restar Igual que se suman. Simplemente hay que cambiar el signo del sustraendo. Entonces el número menor lo que vamos a hacer simplemente es cambiarle el signo. ¿Cómo cambiamos el signo a un número? ¿Cómo pasamos en complemento 2 a un número negativo? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es que para representar los números positivos y negativos del 0 al 7 necesitamos un bit más. Si vemos aquí los números negativos siempre tienen el bit más significativo a 1. Es por esto que necesitamos un bit más para poder ponerles el signo negativo. Estos son los números en complemento a 2. Vamos a recordar cómo se pasa un número en complemento a 2. Supongamos que tenemos el número 1. El número 1 sería este. Ahora si invertimos todos los bits de este número, obtendremos este número, el 110. A este número le sumamos 1 y tenemos el número 111. Este de aquí sería el menos 1, pero nos falta el bit de signo. Entonces se lo ponemos, que tiene que ser un 1 obligatoriamente. Y ahora ya este número sí es el menos 1. Vamos a hacer otra prueba con otro número a ver si esto funciona igual. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos el número 4. El número 4 es este de aquí. Invertimos todos los bits del número 4 y tendremos el 011. 1. Este de aquí le sumamos 1 y nos da el 100. 0, que es este de aquí, pero nos falta el bit de signo. El bit de signo se lo añadimos y con este tenemos el menos 4. Así pues que este sistema nos vale para cambiar el signo de los números y en este caso para cambiar el signo del número menor y así poder restarlo al mayor. Entonces al número menor le vamos a aplicar esto. Vamos primero a invertir los 3 bits, luego sumar y luego añadir un 1. Vamos para allá. Entonces aquí de estos 3 bits del número menor los invertimos ahora añadimos un 1 y como tenemos el acarreo de entrada pues lo añadimos por el acarreo de entrada nos viene perfecto y luego el bit que nos queda, el bit 3, se lo ponemos a 1 y ya tenemos el sustraendo negado ahora simplemente tenemos que sumar el mayor el mayor, si tenemos el 4 los 3 bits primeros van a ser iguales y luego el bit de signo se lo tenemos que añadir con un 0 para que sea positivo pues ya lo tenemos. Ya tenemos a menos b. Con un sumador lo que hemos hecho es restar el número pequeño y mantener igual el número mayor. Aquí es importante que hayamos diferenciado quién es el mayor y el menor y mantener el mayor con el mismo signo y el menor le cambiamos el signo. Porque si no lo hubiésemos hecho nos podía salir un número negativo y no queremos tener números negativos. Queremos tener un número en valor absoluto positivo. Y eso es lo que vamos a tener en el resultado. Un número de 4 bits positivo. Porque si no, el número que tendríamos estaría codificado en complemento a 2 y tendríamos que diseñar un circuito que nos convierta de complemento a 2 a display de 7 segmentos y buscar la manera de representar números negativos en el display. El resultado de la suma, que es un número positivo de 4 bits, aunque el bit más significativo va a ser 0, no pasa nada, lo pasamos por el codificador de 7 segmentos. Este codificador de 7 segmentos lo mostramos en el display y aquí nos va a mostrar la resta entre la planta que queremos ir y la planta en la que estamos, o al revés, si este fuese mayor y este fuese menor. Ya tenemos casi todo el problema hecho. El problema también nos decía que si no hay ningún pulsador pulsado, debemos de no mostrar ningún número en la diferencia. Entonces, con esto, vamos a tener la habilitación del codificador de 7 segmentos. Si A estuviese a 0, es decir, si no hay ningún número pulsado, no mostraríamos nada en el display de 7 segmentos. Por último, el problema nos decía que en caso que estuviésemos subiendo, encendiésemos un LED que indicase que estamos subiendo. ¿Cómo sabemos que estamos subiendo? Bueno, estamos subiendo si los pulsadores son mayores que la planta que estamos. Si queremos ir a una planta superior a la que estamos. ¿Cómo sabemos eso? Pues con esto, ¿no? Esta señal nos indica que los pulsadores son mayores que la planta. Así que, pues, si esto es 1, vamos a encender este LED. Y si quisiésemos poner también el LED bajando sería lo contrario, lo sacaríamos de aquí. Cuando el sensor de planta es mayor que el pulsador, significa que estamos bajando y entonces encenderemos el LED bajando. Esta es la resolución de este ejercicio. Tienes más ejercicios similares en este libro que te lo puedes descargar gratuitamente. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo implementar este circuito en el simulador digital. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya servido para aprender. Un saludo.